Hoy os voy a enseñar cuál es el mayor error que se comete al crear un negocio online y para ello, como soy un buen amante de las historias os voy a contar una historia ¿Cuántos de aquí conocéis la marca de coches Ford? Voy a contaros una historia que quizás os sorprenda y es que poneros car Yo, Caro Yo hace muchos años atrás no había vehículos de este estilo no había coches de este estilo estaba el típico coche que era con ruedas gigantes, de estas de, de tractor, pero que, que al mismo tiempo eran súper finitas, como si fuesen de una bicicleta. Y entonces un día, un tío muy loco, que se llama Henry Ford, dice, yo voy a cambiar esto. Se planta, deja su trabajo, yo voy a cambiar esto. Yo voy a conseguir cambiar el mundo del automóvil. Voy a ser capaz de producir coches con motor y además que los podamos producir en masa. Tú imagínate. La gente decía, pero, pero, pero si, estamos yendo, si estamos yendo a caballo, a los sitios, ¿qué vas a querer tú, muchacho? Y encima en masa. Estás loco. La gente decía, estás loco. Y entonces el tío, con su locura, se encerró en su garaje y estuvo día tras día, día tras día, a ver cómo puedo hacer. Y esto y cogí las ruedas y, y, y de vez en cuando le llamaba y le decía no, Henry ¿cómo, ¿cómo vas con el con lo de la cosa esa de cuatro ruedas que, que vas a producir en masa bien ¿no? y el tío simplemente aguantaba y decía sí bueno ya, ya, lo, ya lo sacaré más adelante ya lo, saca, ya lo sacaré más adelante nunca nunca perdió la esperanza y tenía absolutamente todo para perderla todo nadie creía en él pero él Sí creía en sí mismo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que al final, si insistes, si insistes, si insistes, si crees en ti, si te crees capaz, hay un punto donde sale. Porque todo sale si aprietas. Y entonces hace unos años, que no tanto, que ahora lo vemos algo muy habitual... Este tío, este tío tan loco, consiguió sacar al mercado un automóvil de cuatro ruedas que se producía en masa. Y entonces le hicieron una entrevista y le dijeron: Oye, pero, pero cuál ha sido realmente. ¿Cuál ha sido realmente el éxito? ¿Cómo has conseguido esto? Y entonces dijo: Nunca dejé de dudar en mí mismo. Porque tanto si crees que sí como si crees que no. Estás en lo cierto. Si crees que no puedes, si crees que las tecnologías te van a limitar, si crees que no tener una comunidad de seguidores te va a limitar, si crees que hablar a cámara y que el resto de lo que pueda opinar te va a limitar, no lo vas a conseguir. Ahora bien, si partes de, ¿y por qué no? Hazte esa pregunta, ¿por, por qué este tío aquí con 25 años y un lunar, que no, no sé dónde lo tengo a veces, puede crear un negocio online y por qué yo no? ¿Por qué él sí y por qué yo no? Porque tanto si crees que sí como si crees que no Estás en lo cierto Y si no que se lo digan a David Un psicólogo que venía de intercambiar tiempo por dinero Tiempo por dinero Con sus consultas de psicología dijo, basta ya, no quiero más esto Quiero poder viajar con mi pareja Pasar tiempo de calidad con ella En su primer lanzamiento 10.000 En su segundo lanzamiento 45.000 En su tercer lanzamiento 50.000 ¿En cuánto tiempo? Un año pero no te lo digo yo, que te lo diga él. Pues mira, mi hecho es de, de, de psicología, soy psicólogo. Y en el último lanzamiento creo que han sido unos 47.000 y pico, 48.000 prácticamente, 47.000 y algo. No me acuerdo el nombre, o sea, literalmente no, no me acuerdo de, las, de los numeritos. Sé, Yo solo sé que ha sido una puta locura. Pero estamos hablando de a lo mejor conseguir más del doble de facturación de un año en dos semanas de un psicólogo normal. Solo por haberme pasado al tema de los negocios online... Entonces dije, tío, literalmente me di cuenta de que tengo todo online, mi negocio está online, si pasa cualquier cosa, cualquier mes que se me baja o que no puedo, por lo que sea, hacer más sesiones porque estoy en un horario distinto, da igual porque tengo los lanzamientos. Entonces, al final, entra muchísimo más dinero por ahí, no pasaría nada, y ni aunque no trabajara en dos años ahora mismo, no pasaría nada. Al final, cuando tú ves que una persona vive de una forma que tú quieres vivir, la única diferencia es que esa persona sabe cómo hacerlo y tú todavía no. Porque yo también me he sentido con mucha gente que aún no ha he hecho lanzamientos o que es lo típico de eso no es para mí o yo no soy capaz o eso es porque hay gente especial en el mundo y no, o sea yo vengo de ser psicólogo como con muchísimos compañeros míos se me ocurrió que podía ser una buena idea y decidí creer en que no, tengo, no me falta nada que una persona que ya lo esté consiguiendo tenga simplemente tengo que saber cómo hacerlo ahí lo tenéis es decir no tiene ni puñetera idea de hacer lanzamientos pero dice joder, al final lo que me diferencia a mí de esa persona es que esa persona sabe algo que yo no sé ¡Ya está!